Desde que triunfó el feminismo, hemos conseguido que no haya divisiones feministas, porque tenemos muy claro que caminamos para el avance, en eh, la consecución de la igualdad. Desde que triunfó el feminismo, la publicidad ha dejado de ser sexista. ¡Viva la diversidad de las mujeres! ¡Fuera los estereotipos! Desde que triunfó el feminismo, todas las tareas de cuidado se reparten con equidad. Desde que triunfó el feminismo hemos conseguido una sociedad más tolerante y solidaria. Desde que triunfó el feminismo, las mujeres que trabajan en el hogar tienen un sueldo digno. Desde que triunfó el feminismo, el derecho a la salud es un derecho universal. Desde que triunfó el feminismo, todas las personas podemos acceder a derechos esenciales. Por ejemplo, el derecho a una vivienda digna, sin importar la procedencia ni los recursos económicos. Desde que triunfó el feminismo, los efectos negativos del cambio climático han sido revertidos y, además, ya no hay especie en peligro de extinción. Con nuestras mascarillas violetas queremos reivindicar que, precisamente, ahora y en tiempo de pandemia, se hace más necesario defender los derechos de las mujeres, porque los derechos que no se defienden se pierden y no queremos correr ese peligro.